El juzgado de atención permanente de la provincia de Hermanas Mirabal, dito este miércoles tres meses de prisión preventiva, a Cristian Taveras Reynoso acusado de degollar con un arma blanca a la joven Evelyn Díaz Peña, en un hecho ocurrido en la madrugada del pasado domingo en el municipio de Villa Tapia. Una de la media de coversión sucedió ya el nombrado. Eh, Cristian Taveras eh, Reynoso se le impuso medida de coerción, en este caso la prisión preventiva por un espacio de tres meses hasta que nosotros concluyamos ya con lo que es la investigación. No, yo creo que con tres meses ya nosotros realmente podemos concluir la investigación eh, hasta este momento. Creo que las, las eh, Cualquier situación que se presente, sea nuevo pues se puede concluir ya en ese plazo correspondiente. Sí, sí, pues tenemos testigos, tenemos eh, evidencias, realmente estamos ya, en la medida de cohesión se presentaron, uh, aunque en la medida de cohesión no se escucha testigo y solamente se hace mención y una presión es fáctica y la medida realmente que le corresponde. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.